...la mayor parte de esa de ese malestar de la población se refleja en las universidades. ¿Cómo tú lo visualizas y qué te preocupa con relación a eso? Bueno, es un elemento... buenos días primero y felicitando sí, sí. a este días. elenco extraordinario que viene a robustecer la comunicación en San Francisco de Macorís, la región y por qué no todo el país. Es un elemento perturbador que ha aparecido en, los, en las últimas semanas... Sí vamos a decir, ya observamos en algunas vías públicas de aquí de San Francisco de Macorís que se incendiaron neumáticos, eh, la universidad es muy sensible, incluso está ahora sí, sí. en un proceso de reclamación de mayor presupuesto frente al gobierno dominicano, eh, esa reclamación está siendo encabezada por nuestra rectora y por las principales autoridades y aspiramos a que sea, sea una reclamación cívica. Nosotros hicimos un compromiso con la sociedad de San Francisco de Macorís y de la región de que la entrada y la salida del, del grueso de la región nuestra no puede ser un centro de perturbación eh, hemos comprobado con la paz que se ha logrado durante 14 meses en el recinto UAS San Francisco de Macorís, que ese centro tenía San Francisco de Macorís en permanente intranquilidad, porque la población comienza a disfrutar de, esa, de ese estado que estamos eh, viviendo ahora de tranquilidad, de paz, de armonía, de docencia, sin interrupciones. Y queremos que los sectores que operan en la universidad no necesariamente tengan que tomar este centro como el, el, el punto... El epicentro. El epicentro sí, la, para no decir centro otra vez, sí, no, el punto de, de conflictos, sí. sino sí. que, bueno, que se organicen protestas que yo creo que en la República Dominicana ya hay que ir superando métodos que pudieron funcionar en el pasado. Pero los métodos que han dado resultados para que el Estado Dominicano atienda necesidades. Son las jornadas que se libraron por el 4% para la educación, donde no hubo que quemar neumáticos ni tirar piedras, sino que toda la sociedad se incorporó. Porque cada vez que usted hace una protesta radical, lo que hace es que segrega a las grandes masas.